¡Hostia! ¡Cuidado, eh! ¡Wow! ¿Será Berma? No, tío, es... Eh... One Bico Raspberry... ¿Qué coño de nombre, tío? Reaper Pixel ¡Lol! Son dos Bad Bunny De loco, eh Y esto, puta cofertón, ¿no? Le por cierre, tío Hostia, la leche ¿Y eso? ¿Que son dos Bad Bunny, hermano? Yo no tengo esa mierda, tío Ah, ¿solo puede tener una peña que tenga que comprar para hacer temporada? ¿O ¿Cómo va? ¿Quién se pone esos nombres? Raspberry Ecru. Raspberry no era... Es que eso... Yo era muy pequeño habían Había unos móviles campeón Que eran una Blackberry Eran como, ¿sabes? Seguramente vosotros, o vuestros padres Los tendrá, tío Yo nunca tuve una puta mierda móvil esa Pero era un móvil, ¿sabes? Game Boy. Literalmente, eh, literalmente. Vaya mierda de nombre A ver, no, hombre A ver, están graciosos Pero se nota que son de Playboy, ¿no? La mayoría Son plan... Típica cosa que se pondría un niño, ¿sabes? Un niño de, de que juega al Minecraft en, el, en la Play, tío Y al multiverso Del Fortnite no concuerda mucho, ¿no? Digo yo Del Fortnite no tanto pen, pen, pen, No, tío Las gemas no Por favor Dejadme en paz, tío Qué pesadilla, tío Os lo juro que es que es muy pesado, tío Eso... ¿A FK? ¿En serio? Pues mátalo ya, hermano Estaba FK, eh por lo menos aquí la eh, line eh, no le funciona Menos mal, campeón Uf, Qué coraje el lobo, te lo juro Bueno, hoy jugaremos al Fortnite, hoy sí, hoy tocaría Pero pff, más allá de eso tampoco que me haga mucha ilusión Vale, voy a hacer Y eso son las llamas, eso es la, la, la ultimate que pilla ahora Pero tiene tres, gente, eh en la vida me va a tirar, cabrón Vale, vamos a hacer esto aquí Uf, le llega a dar y, y, y flipa eh, El va ni ese Mano, sí, bro, sabes, con este bicho soy muy pro, ¿eh? yo, con este bicho. ¡Dios! Qué puta mala suerte de no. ¡Oh! Buenísima, Jake. Qué puta mala suerte de no poderlo haber, haber matado, tío, antes, os lo juro. ¡Wii! No tira casi nunca, pero va muy bien. Va súper bien, eh. Va súper bien, tío. Jake, no, eh, perdón. Eh, fin, fin. Fin el humano. Siempre digo aro, <risa> aro. Es que, tío, o sea, Jake y Finn. Es que lo tengo de administrar en el puto cerebro. Mi culpa, eh. Vale, me voy a poner el ulti. Mierda, casi me tira, ¿eh? Buena ese mazazo, pero estoy aquí, compadre Vale, vamos a ponernos en segundo modo y ya estaría, gente Voy a ponerme en segundo modo, va a hacer la ulti, ¿no? ¿No es ¿Qué potra tiene el niño? Hermano, te voy a tirar ya, o sea, vaya puta potra que me trae bro Sí, sí, sí Ya habéis cabreado al gigante de hierro, o sea, literal, hermano La habéis cabreado mucho La habéis cabreado yo hermano, o sea, os voy a pegar os culazos metálicos por todos lados, churras O sea, no os voy a dejar ni caer Sí, sí, sí. Que sí, que sí, que sí, va, ni que sí. En la vida, eh. Lo revienta a los dos. Hombre, no lo tira casi nunca. Pero métetela, tío. Bueno, ahí ya ni te digo, chaval. La vida no vaya a ganar, eh. O sea, mi compañero juega bien. No voy a engañar. No voy a engañar. Está bien como juega con el man. Sí, ¿no? Hijo de fruta. Muchas gracias, campeón. Y luego por eso me he habitado. Eh... En la caña. Ahí ayer tenía, tenía la camiseta. A ver si suena y lo canta. Eh... Hey. ¿Eh? Hora de aventuras llegó. Sí. Coge sí. tus amigos sí. y vámonos. Sí. Con sí. fin, el perro y el humano de Nos pasaremos. Guay. Hora de aventuras. <ríe> sí, yo lo vi, yo lo vi. O sea, no lo vi completo, no lo vi completo. Pero sí, o sea, me parecía gracioso en su momento. Cuando venía de trabajar campeón y luego en la tele no había otra cosa que no fuera eso. O, eh, O de esto, lo diré, tío. O sea, cosas como. Padre, familia... Cosas así, muy de noche, ¿no? Literalmente. Gracias por eso me ha campeón y luego. Está muy mal que me diga... When I pick my champ, bro. Buf, scooby doo, -doo where are you? Eh, molaría... En verdad molaría cambiárselo, tío. Molaría cambiárselo, hermano. Molaría cambiárselo. Me lo voy a cambiar, ¿vale? Me voy a cambiar los perros, loco. Me voy a cambiar los per del tirón. Es que... Tsk, pienso que el del que está bien cuando tiras cosas, pero... Tampoco sabe, este es mejor, tío Dice, eh, tengo que entrar ahí Los aliados de TAP pueden saltar en, eh, su, A su pila eh, De perro, ese, eh, ¿qué coño? Lo que le da más, más daño, más empujón Mejor duración y armadura Pila de perro ese es cuando hace el torbellino pegándose el solo, ¿no? Supongo, es, la, es el mismo interfaz O pila de perro es básicamente el torbellino Porque como sea eso, compadre, está roto No lo había utilizado antes porque no me quedaba claro el concepto Supongo que es ese, ¿no? En plan, segundo Supongo, claro Vamos a meterle La verdad es que es para hacer las misiones, vale Ahora me pongo a subir, eh, yo que sea Batman, tío Batman no está mal, eh Eso es lo de la pelea Lo de la pelea de los porrazos, no los... Esto, espera, el cuadrado para abajo, ¿no? Flipa Entonces está muy bien, eh A ver si me sale Y yo, en el cuadrado, coño Espérate, y yo A ver, no me a ahora de compadre aquí Que me, me caiga con ti y me pongo aquí a todas eh Y yo, el torbellino no sale o qué Sí, sí, que sí, que sí Mujer afro Que como si yo no la... Y yo, ya te vale, ¿no? Escuchadme, como pillo una vez o reviento reviento la pelea, eso, eso, la camorra, ¿no? La camorriña Y yo, podéis parar de pegarla ahí No me vais a ganar, ¿sabes? Soy main task, tío, es de la beta, bro Ajá Can you tell me something new, bitch? Vamos a darle ¿Verdad? No veas el pique, tío, de redirección que tengo Bueno, es que es la polla el triángulo ese Bueno, el cuadrado en el triángulo, tío, le corta todo rollo Eso, eso es el nuevo perro, gente eh, A ver si me deja Vale, no Hijo de fruta, no me ha dejado Es que los golpes cargados, Uf casi, eh Al final había partido la puerta contigo, bobo oh. ¿Eres bobo ¿o qué? Ajá, fin, ajá Fin el finger, el de pollo, venga, abre Que soy menta desde el principio Cojones, cojones Ya, ya nos vemos Buen día, buen bon giorno Come tu tapele, eh, el sape, el sape Venga, sape, sape, fuera Go out, bits Eh, hey, guachín, que soy carne, creer <risa> Púlseme que soy pro, ¿vale? Soy pro, pro. Muéranse solos, ¿vale? Yo solo tengo que reír. Nah, no es broma. Mucha paliza, me da pena, tío. Uh, uh. <risas> Mucha pena, tío. Nada, nah, es de locos. El daño de esta siempre será algo de locos, aunque lo nerfeen, eh. Aunque lo nerfeen, tío. Aunque lo denerfeen, tío. Eh, al final... Oh, mira. Lo siento, tengo que... Ma... Guay. Guay. Guay, vaya palizón eh, literalmente estás Estás asesino humano, campeón Yo no me lo cojo por respeto, ¿sabes? literalmente Te lo juro de corazón que no ¿Lo qué campeón? En vez de... Ah, eh, ¿se llamaba así? No me he dado cuenta Arte caso, ¿cuál? ¿De la mujer afro? El equipo enemigo, dicen, ¿no? A ver, incorrecto Ah, sí, porque no le dejaría, campeón, ponérselo No le dejaría ponérselo, campeón ¿qué sad, ¿no? A ver, compadre, es que es eso, tío este, El maldito fin desbalanceó completamente Pero está roto en algunos aspectos Ahí, por ejemplo, está roto, o sea, muy roto ¿Veis? Corta bastante bien el, el move aéreo Con la espadita la corta bien, tío O sea, corta la distancia intermedia Pargan, ¿qué tal, campeón? ¿Cómo está yendo la mañana? Ey Del Toya es una canción de Extremo Duro, papi eh, No es un nombre raro ¿Dónde? No, del Toya dice No, no, del Toya, o sea, es Festo Es Festo, Festo, Nacho de, de, de, Es el perk del de ultimate Del bicho, incorrect que es el nombre, eh, lo que ha dicho el loco que lo había escrito mal El niño, que está jugando contra mí En plan, el látigo de Festo es el perk Es eh, la R, ¿no? El ultimate de la mujer La Wonder Woman Vale, gracias a Fargan Campeón, está guay Yo, Bueno, estamos ahí intentando subir los al, al niño Pero sí, hombre, claro, de los termoduros Lo sé, leñe. de una Estoy drogado de sueño, normal, hombre ha dormido poco Y es tu día libre Suele pasar Suele pasar Vamos a darle Y tenemos que subir, tío A este puto niño ¡Wow! Fantasía, bro Tira al otro Pero esta vez me tiro a mí En verdad podemos ganar Igualmente, anyway, eh Y yo ese golpe es got, eh cierto Ahora vean, Juanjo me encanta tío. Este modelo también me mola En verdad tenéis gustos musicales chulos Y bueno, seguirá aumentando ¿sabes? los gustos musicales que tenéis y yo lo de la hostia le meto Y yo de loco Tío, ¿qué foco me hace? La mujer afro y la, la piba Maravilla, tío Mano, casi se cae, ¿eh? Viste tú la potra que ha tenido, churra Madre mía, o sea, la flor en el culo creo que hoy la tienes tú, bro O sea, aquí vamos a darle, hombre Con Brigo en Y yo, la torta está bien, pero nunca da mierda Si no llegase porque soy un enfermito De no caerme nunca, tío Con el círculo, hermano, la lío, ¿eh? Vale, eso se va a llevar, guano ¿Cuántas veces te he podido tirar perra? En llama Que tengo que subir los peras Este personaje, tío No me mola mucho Pero está gracioso En plan, no me mola Porque sus combos tampoco es Que me hagan mucha gracia Dios, Super Saiyan God Buena esa, tío El Qué carrito, bro Qué carrito, bro Wow, amazing Gracias, yo no juego mucho Con este personaje Se nota, ¿no? Volví a ese Spartan Habrá ido a, a, a almorzar Bueno, no, es muy temprano ¿Cómo ha ido? ¿Oh! Recuerda salir del Minecraft Luego con las cosas En el inventario fuera, tío Literal Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah Buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah La, yo, la, tengo que liar yo Tenemos, tenemos, tenemos que tirar full hacia adelante como un desgraciado Tienen poca vida, eh, la puedo liar, tío Opa, let's go El guantazo, ¿no? Sería lo suyo el guantazo No, me tira, eh Hijo de fruta Gracias, buah, por ese convito ahí en el aire Va, vamos a empate, eh tengo subir al niño, tío Si gano me da más punta Así que tenemos que ganar ¡Vámonos! Let's go Ugu uh, Chagi Muy buena, loco Muy buena Ugu uh, Me cago en la leche, tío No, a llevar una cosa a mi abuela grande, tío Qué guay, tío que pueda... O sea, eso me molaba mucho Me ha pasado a lo mismo parte Ahí en plan vea yo llevarle esto tu Está muy guapo, tío Está muy guapo eso, loco Disfruta de esos momentos siempre Como era un paño Buena Menos mal que hemos ganado, eh, campeón Y luego es que, claro O sea, saco una mochila ...su mochila y se pone a rebuscar mierda, ¿sabes? Eh, Sweetie... Everybody goes, Sweetie... Do, ...Es party. Right. Guapísimo, tío, ese capítulo... ¿Sorri de ¿eh? qué? ¿Sorri no sorry? Caga hagan, 10? ¿Hija puta? Caga con tus muela? Boom, boom... A ver... Superman, Hyperman. Superman, Superman... Superman, Superman... De una... Eh, a ver, amigo... Chaggy, eh, vámonos a por ello, ¿Vale? Vamos a hacerle foco en el perro Puto perro siempre A ver, por favor, quítate de aquí, por fin, tío eh, Superman, Haperman. Tengo el ulti, así que del Super Saiyan del Shaggy, ¿eh? No vean, ¿no? O sea, solo quieres jugar tú, eh, Superman Tu amigo solo te carrilea o algo ¡Ah, ¡Tonto! ¡Ajá, ajá! Me paga perreno, que te vea poco ¿Viste tú lo que hace? No hace nada, tío ¿Viste este tú lo que hace, bro? Será asqueroso cuando se acerca Mira que es subbol, Pero tampoco he visto a nadie jugar así ¡Ja! Tonto No vea No vea Mi compañero no hace nada eh. Pero bueno Ese sí que voy a hacer yo ¿Qué hay con diembre? Vete aquí Bicho raro Furro Va, hay que hacer el foco al otro Para ganar una partida ¿Sabes? Mi compañero no está jugando nada Y te tuve nota Increíble tercer eh, consecutivas consecutiva que me dan el eh, class repor en el puto Fortnite. Nada, campeo ese juego ya a la larga te das cuenta y lo dejará de jugar. No, está bien, ¿sabes? Tío, por favor y yo, eh, puedes pegarle al nota ese, bro. Hermano, de verdad, me cago en tu puta madre, el furro. Gracias, Shaggy, tío, gracias, loco. Es que, coño, son dos putos personajes y están jugando así de guarro. Vete ya anda, furro. ¡Oh, oh, oh, oh! Pun -e Pun heado. Sí, no, guantazo. Y yo, ese guantazo no veas. No veas, tío. O sea, qué puto guantazo tan extraño. Ah, literal. Bro, que no te tire, gracias. Y yo, maldito bicho, tío. Lo terminaré tirando, ¿eh? A los dos al mismo tiempo. ¿Cómo? Ese, no se, ese se cae ya. Se cae, hermano. pestoso. ¡Y yo! ¡De loco, bro! ¿Eh? ¿Qué te ha parecido eso, Superman? No puedes carrilar lo que no puedes carrilar, tío. O sea, déjame subir el nivel 20. Mira, Al puto fin. Ya estaría. Vale, guantazo ahí. Que hago la verga, tío. A uh, nani. Vale. Daré este golpe y ahora al perro Ahí estamos. Los dos se van a. Hostia, tío. ¿Mierda le da mi compañero? mamá mía. Vale, ese ya se va a Mierda, tío, puto. Superman. Vale, vale, vale. Entiendo. Entiendo que mi. mi como base. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estamos, tu pana? Ey, ¿cómo ha ido en este tiempo? ¿Cuánto tiempo? te encuentras cómo te fueron las vacaciones también hey. what the fuck is going on bro boom y yo no vean al equipo y yo para subir al fin cágate encima ¿eh? o sea es pesadilla tío o sea a ver mete en cierto modo mete pero joder mi compañero no hace ni mierda es el perreno tío el focus es el perro tío el, el puto perro buena esa saga tío gracias es el perro es el perro el focus tío o sea ya está Putada, tío, pero bueno, ahora yo creo que le molestará más tirar al superman. ¿no? Si tira al superman le va a molestar más, ¿no? Ajá. ¡Venga! ¡Pastar! Es, es que no sé eh, para qué son las monedas, supongo que, eh, que para hacer el especial. Es de la hostia, campeón. Que el especial es rarísimo. Es una hostia. O sea, o ¿sabes lo que te digo? Súper raro, en plan, la hostia esa que te pega. A mí no me gusta mucho. Pero tengo que. Ese tiene. Juan Epic. Vaya coincidencia. ¿El de mi equipo dice campeón? ¿O dice eh, en, el, en el Frontier? El que está baneado ¿El God go ese? O va, a ver, yo qué sé El otro A ver, queda asco, ¿no? En plan, la peña, ya me entendéis Va un poquito de asco ¿El que tiene nivel 22? Pues de loco, ¿eh? O sea, está de loco el pibe ese Se nota que tiene que jugar como un pro, ¿no? O sea, se supone, claro A ver, el ataque cargado tío. Dios, Dios, Dios, Dios Qué abusivos son los dos niños esos ¿no? yo Párense, hermano Me quedo flipado ¿Y de tú ese? ¿Qué te crees? Bueno por hacer eso ¿Sos cerdo? Sí, sí, sí Que sí, que sí, que sí Sigue soñando, hermano Manín, sigue soñando, venga ¿Cómo que me tira a mí? No puede ser Por la sinercia basura esa que llevan, tío Los dos, de que son los mismos Venga Venga, mamarla de puta Voy a pegarle guantazo ahora Y ¡Eh! No le he dado, tío Vale, ese sí que se va Va, el le tiro la manzana, tipo, por lo menos Venga, y yo, tío, tengo que pegarle con un ataque cargado, ¿ves? ¿eh? Y yo, fantasma No mueras, no mueras, man Ahí estamos, ese, ese sabe, ¿eh? Dios, exagerado, loco No veas el bugueo que tienen los dos Porque son los dos mismos personajes, dios ¿Otra? No, que va Buena esa, coño, vamos a ganarle, joder Se puede ganar se puede ganar, solo tenemos que esquivar El ataque pestoso este, tío, de la puta bolsa Si tiramos los dos, increíble Nada, yo confío ¿eh? en el de nivel 22, tío, juega bien Pasa que estos dos niños juegan muy guarros, ¿sabes? Juegan los dos los mismos Para pa joder, ¿sabes? Me va a tirar, tío, al final, ¿eh? Sí, sí, ponte hace combos que ni tú sabes cómo te salen, tío Tío, tú el niño, tío Ese se va, ¿eh? Me cago Vaya tela, hermano ¡Ja! Me tira, tío ya ves, casi. Necesito tirar uno para motivar al compañero, tío, al compitureno. de tú, de tú, chacho, chacho, colega. Chacho, no mueras, tío, podemos ganar. Bueno, esa coño, qué pro eres, cabrón. Qué Pro eres, coño. Qué pro, huevo, Ole tu huevo. <coughs> Espera que eso, ¿qué pasa, campeón? Pipardo, buenos días por allí, ¿cómo estamos? Ahora van entran clases, ¿no? Aproximadamente. No eh. Sé que ibas de un turno, ¿sabes? En plan, por la mañana, para ayudar a full a, a donde, donde estés trabajando, campeón. Obviamente, de, re, de refuerzo. Por eso, ¿sabes? Digo, hostia. Pero estás echando ahora más horas entonces, porque eso antes no lo hacías, ¿no? Claro, mí me he rayado. Por eso dices que a lo mejor está el. Mierda, iba a decir eso eh, junto a la aplicación. Claro, claro, claro, claro. claro. <risa> no pasa nada, campeón, pibardo. No pasa nada, no ha pasado nada. Eh, a ver, yo, cabezón Me va a tirar Hermano, son los dos niños de antes pesado Eso Increíble, no te preocupes campeón pibardo, no pasa nada macho Todo lo malo fuera eso Vale, me hago la ulti aquí, tío, y le pego Qué guapo eso, aturdimiento y tú le pones eh. Y no pasará nada, le llego Coño, lo ha hecho con buena intención, estás cansado, eh Estás ah, muy cansado, pero Y yo, del loco. Tío, como un objetivo tan pequeño, no le puedo pegar apenas, tío. Una putada al hitbox del bicho. Voy a tirar. Ah, ahí estamos. Buenísima, bro. Ese tío es pro, eh. Ese tío es muy pro, bro. Muy bueno, bro. Muy bueno, cabrón. Muy bueno, cabrón. Los ha tirado el todo, básicamente. ¿Cómo los tunea, bro? ¿Cómo los putos tunea, maquinita? Sí, sí, peguenme a mí. Yo soy el más peligroso, los cojones. Peligroso es el nota ese que tiene nivel 22 ya con el personaje. Venga, al manín a pastar. Qué buena, chaval. Qué máquina, hermano. Valera sabe que también está bien, campeón peor. Y repito que no pasa ni media, coño Todo lo malo fuera eso. Hermano, nota ese se contorna muy bien eh, el personaje. Todo guapo, eh.